Bien, vamos a proseguir con la instalación del sistema operativo invitado, es decir, va a ser nuestra máquina virtual, en este caso un Ubuntu minimal, versión 14.04 y he escogido la de 32 bits. Bien, si ya tenemos el CD de instalación en nuestra, la bandeja de, de la unidad óptica de nuestra máquina virtual, al arrancar nos mostrará esta pantalla, simplemente tenemos que escoger esta opción, presionar Enter, y nos pasa a seleccionar el idioma de la instalación. ¿Vale? Siempre nos va a aparecer aquí arriba la fase en la que estamos. Seleccionamos español con las teclas y le damos a Enter. Bien, ahora estamos en la, en la opción de seleccionar nuestra ubicación para la hora horaria, le diremos que España, es lo que nos va a aparecer por defecto y le damos a Enter para avanzar. Recordad que siempre aquí abajo os va a aparecer unos indicadores de cómo podemos movernos por la pantalla, con la, el tabulador, el espacio para seleccionar una opción y el botón de Enter para, para avanzar. Eh, estamos ahora en la configuración del teclado. ¿Siempre conviene? No conviene, no, hay que leer las instrucciones que nos pone aquí. Vale. En este caso... Podría detectar el teclado si nosotros pulsamos algunas teclas que nos va a indicar, pero lo vamos a hacer más rápido si escogemos la opción no, como está aquí. Avanzamos y ya por defecto nos va a salir la opción de español. ¿no? Lo detecta a partir de nuestra ubicación. Yo le digo que español, adelante. Configuración del teclado, español. Y también aquí la distribución va a ser el español. A continuación, bueno, veréis que estamos en una fase de configuración de red, probablemente os salgan otros mensajes, lo dejamos que se autocomplete, lo hace de forma automática y nos pedirá en este momento introducir el nombre de la máquina. Bien, si nosotros vamos a tener nuestra, nuestra máquina virtual, que en realidad es como un equipo, un PC, dentro de una red, tendremos que darle un nombre que lo distinga de las demás. Yo en mi caso... Le he dado, podéis darle nombres divertidos a cada uno de los equipos en la red, le he llamado a este Obelix, pues si tuviera otro equipo en la red le podría llamar a Xteris, y así nombres de, de los galos del, del cómic. Bien, la siguiente opción me va a pedir, y aquí es donde hemos tenido problemas a la hora de instalarlo en clase, es escoger una réplica de Ubuntu. ¿vale? Va a ser un servidor de Ubuntu desde donde yo me voy a descargar algunas cosas que necesito. Lo que me dice es que la mejor opción seguramente sería elegir España, no sé por qué yo aquí he elegido Estados, Estados Unidos, tal vez para probar, pero podéis elegir España. ¿Vale? Y ahora aquí nos dirá que seleccionemos la réplica de Ubuntu, por defecto la que os aparezca, Aquí al haber seleccionado el país me sale US que es de Estados Unidos y seguimos con la siguiente pantalla. Mm, le estoy diciendo cómo voy a conectar al servidor a través de internet. Le damos esta opción en blanco, como está, simplemente le damos Enter y empezará a cargar una serie de. descargar una serie de componentes que necesita nuestro instalador. Bueno, dejamos que esta barra de de tanto por ciento se complete, tardará unos minutos. Y la siguiente fase ya será la de configurar usuarios y contraseñas. Bien, nos leemos una vez más esta información. Lo que nos pide aquí es introducir el nombre real del usuario que vamos a crear. Tened en cuenta que en Linux siempre va a haber por defecto un usuario administrador, lo que se llama un superusuario, que pone aquí, de nombre root raíz en inglés, R-O-O-T. Nosotros vamos a crear un uh, usuario adicional. En este caso lo que me pides es el nombre, pues pongo mi nombre y apellido. Y lo doy a continuar. Bien, el siguiente paso ahora lo que me dice sí es el nombre de usuario para la cuenta, lo que sería el login. ¿vale? Un nombre, me da aquí unas unas indicaciones, puede empezar con una debe empezar con una letra minúscula, bueno, es un nombre de usuario como todos conocéis, ¿vale? Por ejemplo, yo le he puesto mi inicial y mi apellido, y es con lo que me voy a loguear al equipo. Vale, ahora me pide una contraseña, me va a pedir confirmarla de nuevo... Tal vez si escogéis una contraseña que no es muy segura porque no tiene longitud, tiene menos de 8 eh, caracteres o no incluye números, o os diga algún mensaje, podéis aceptarla a pesar de todo. Bien, esto que me pide aquí es interesante, seguimos en la configuración de, de usuarios y contraseñas, me dice, si los datos, todos los archivos que se guarden para la cuenta de mi usuario, quiero que los, los guarde, Cifrados. Esto es una cuestión de seguridad. Eh, si yo voy a trabajar con archivos que realmente... Es decir, si alguien me roba el ordenador, por ejemplo, eh, si, los, si cifro mi carpeta personal no van a tener acceso a esos archivos. ¿vale? Por cuestión de seguridad podría ser interesante, pero también tardaría más en instalarlo, por lo tanto, de momento, le voy a decir que no, ya que estamos con un sistema operativo para hacer pruebas. Lo siguiente sería configurar el reloj para nuestra zona horaria decimos que sí por defecto, Europa-Madrid, y llegamos a la parte interesante, que es el particionado de discos. Y particionar un disco significa dividirlo en, en distintas partes. Eh, aquí nos da una serie de opciones. Vale. Veis aquí que tenemos manual o guiado, y dentro de guiado también distintas opciones. Bueno, Yo voy a escoger lo que es la opción automática, le dejo al sistema, al instalador que decida por sí mismo cuál es la, la opción más conveniente, es la más fácil y le voy a decir que utilice todo el disco. Vale. Utilice todo el disco quiere decir que yo voy a, a instalar mi sistema operativo, en este caso Linux, ocupando el disco duro al completo. Vale. No voy a dejar ningún espacio libre para que después si quisiera instalar otro sistema operativo, no, lo voy a ocupar totalmente con Linux, por eso le digo guiado y utilizar todo el disco duro. Vale. Me sigue dando indicaciones, me dice, estamos seguimos en la partición, el particionado de discos, me dice, van a borrarse todos los datos en el disco que ha seleccionado. Bueno, se van a borrar todos los datos, pero como es un disco, en teoría, nuevo, que está vacío, no importa. Vale, es, es algo que tiene que ocurrir. Y este es el disco que va a particionar, es el disco duro virtual que hemos creado, de 8,6 GB en mi caso, le damos a continuar y en el particionado de discos, del disco duro ahora me dice que, es, que toda la información que yo le he dicho, es decir, particionado automático y del disco completo se va a realizar ahora. Y el sistema automáticamente ha determinado que va a crear dos particiones para instalar Linux. Una vez aquí la partición número 1 como ext de extendida 4 y una partición la llama número 5 de lo que es intercambio el sistema operativo va a ir instalado en lo que es la partición número 1 ¿vale? que esa va a ser la más grande del disco y eh, bueno simplemente le, le digo desea escribir los cambios en los discos le tengo que decir que sí por defecto me aparece no pero si le doy a no no va a hacer nada ¿vale? le pongo con el tabulador lo paso así le doy enter y va a empezar a crear esas particiones veis que está aquí formateando las particiones Tardará un tiempo, en este caso está con la partición número 1, luego hará la, la otra partición de intercambio. Y continúa instalando lo que es el, la base del sistema operativo, los, los, los paquetes que se llaman así, básicos del sistema operativo. ¿Vale? Tardará un rato hasta que se complete esta, esta barra de porcentaje, aquí está en el 83% y veis que está instalando la imagen de linux, 3.13.0. ¿vale? Esto es lo que es el núcleo del sistema operativo, la versión del núcleo de Linux, no tiene que ver con la versión de Ubuntu. Estamos utilizando un núcleo de Linux 3.13 y ya veremos más, más adelante en qué consiste. Vale, pues seguimos instalando el sistema base y una vez que acabe nos saldrá esta pantalla en el que le vamos a decir que no queremos configurar actualizaciones automáticas, ¿vale? no queremos que se actualice automáticamente el sistema como ocurre en Windows, sino que queremos nosotros realizarlo manualmente cuando nosotros queramos que es conveniente. Es la opción por defecto, le damos a continuar. Vale, va a continuar aquí instalando ahora una serie de programas adicionales. Vale, veis que está aquí el 15% y aparecerá dentro de un momento la, la opción de instalar nos dice que ya está instalado el sistema operativo básico, el sistema base que lo llamábamos antes y ahora sí nos sale una lista de posibles programas que podemos instalar, recordad que pues aquí podíamos decirle quiero que me instale el entorno gráfico nosotros no le vamos a decir nada, lo vamos a dejar solo con línea de comandos y eso sí seleccionad un programa que se puede hacer más tarde pero bueno lo hacemos ahora, Open SSH Server ¿vale? porque nos va a ser muy útil lo Seleccionamos con la barra espaciadora y le damos a Enter para continuar. Recordad, aquí tenéis las opciones de cómo moveros. Bien, pues una vez llegados a este punto, tenemos ya casi la instalación completa. Lo que nos dice ahora es que va a instalar un gestor de arranque. Bueno, el gestor de arranque, de arranque que se llama Group en el disco duro. Esto va a ser muy útil cuando, sobre todo, cuando tengamos distintos sistemas operativos en nuestro ordenador, ¿vale? para permitirnos al arrancar escoger uno u otro. Si tenemos Windows o Linux, decimos, pues quiero arrancar Windows o quiero arrancar Linux. ¿Vale? Le damos la opción por defecto, que es sí, y continuamos. Veréis que empieza a instalar el, el group, el gestor de arranque. ¿Vale? Todas estas instalaciones... Las está haciendo, está instalando los programas desde el CD de instalación y lo está pasando a nuestro disco duro que acabamos de formatear. Vale, y ya por fin nos dice sincronizar la hora del sistema, le decimos por defecto que sí. Y atención a lo que nos dice ahora, se ha, ha completado la instalación y nos pide que arranquemos de nuevo, o bueno, si le damos a continuar se va a reiniciar el sistema. ¿Qué ocurre? Nos dice aquí que tenemos que extraer el disco de instalación, el CD-ROM, ¿vale? el, el archivo .iso que teníamos en, en la bandeja de nuestro CD, porque si volvemos a arrancar el sistema va a leer el CD y va a, volver, va a pasar lo siguiente. Si le damos a continuar nos saldrá otra vez el menú de instalación y nosotros no queremos eso, ¿vale? nosotros lo que queremos es que tire ya directamente del disco duro que es donde lo hemos instalado, olvidarnos del CD. Entonces vamos a apagar la máquina y una vez que esté apagada, desde aquí, desde las opciones de configuración, almacenamiento, aquí a la derecha, vamos a tener la opción de quitar el disco que tenemos, el CD que tenemos ahora mismo en la bandeja del CD virtual. Le damos aquí remover o borrar. Y así damos a arrancar otra vez la máquina virtual, pues estamos arrancando el sistema operativo Linux desde el disco duro que acabamos de instalar. Me pedirá, tenéis aquí el nombre de la, de la máquina, mi login de usuario, me pedirá la password y si todo si lo introduzco correctamente me saldrá el símbolo dólar que significa que ya está listo para aceptar comandos a través de la línea de comandos. Recordad que no tenemos entorno gráfico. Bien, pues esto, con esto hemos probado que la instalación ya está completa. Lo que podríamos hacer es apagar la máquina y exportarla. ¿vale? Si lo hemos hecho en casa podemos coger esa misma máquina, exportarla y llevarla al ordenador de clase, por ejemplo, si tenemos VirtualBox, e importarlo allí. ¿Cómo se hace esta exportación? Pues desde el menú de archivo le damos a la opción exportar servicio virtualizado nos saldrá la máquina que queremos virtualizar en este caso es la que acabo de crear yo yo tengo aquí muchas vosotros seguramente solo tenéis una aquí me dice dónde va a guardar el, el archivo y le doy pues, al botón de exportar entonces al cabo de una serie de minutos pues habrá creado ese archivo de exportar que le puedo guardar es un archivo con extensión .ova que lo puedo guardar en un pendrive y llevarlo a clase